Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para transmitir en este momento el encuentro de los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Lidera en este momento la actividad el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás. Maduro Moros, quien está en compañía también del ministro del Poder Popular para el Trabajo, Francisco Torrealba. Se encuentra también en este espacio el ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu. Así como también el gobernador del estado, Bolívar Ángel Marcano. También están presentes en este lugar el gobernador del estado, Apure, Eduardo Piñate así como también los presidentes de las empresas básicas de Guayana. Hay que destacar que este ha sido un encuentro con la clase obrera en el que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se reencuentra con los trabajadores de las empresas básicas de Guayana y precisamente para avanzar en torno a lo que tiene que ver con los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras, recordemos que es una instancia que tiene como propósito impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Actualmente existen 2.372 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y se encuentran activos en todo el territorio nacional. Además hay que destacar que más de 1.017 pertenecen al sector agroalimentario, 463 al sector industrial, 337... Hola, a todos los trabajadores y trabajadoras. ...de Asidor, estamos desde Asidor, emporio, cuna de revolucionarios, de revolucionarias... ...cuna de revolución para hoy y para siempre, la clase obrera. Mi saludo especial para toda la clase obrera de Guayana, nuestra amada Guayana... ...y para todo el pueblo del Estado Bolívar, hemos venido al Estado Bolívar... ...está fresca la brisa, está el cielo brillante y el pueblo siempre vibrante fresca la brisa el cielo brillante y el pueblo siempre vibrante bueno mi saludo por aquí me recibe nuestro hermano gobernador de la clase obrera mi hermano y compañero de tantos años Ángel Marcano el compañero ministro del trabajo Francisco Torrealba el ministro de industria compañero Hipólito Abreu ...compañero también portugués... ...Pedro Maldonado... ah, ...dos portugueses tenemos aquí... ...de Madeira... ¿Ah? ...de la comunidad portuguesa... ...mire, Hipólito Abreu, ministro de Industria... ...y el presidente de la Corporación... Guayana Socialista de la CBG... ...Corporación Venezolana de Guayana... ...Pedro Maldonado... ...el presidente de Sidor, Néstor Astudillo... ...y bueno, vamos a mostrarle al país... ...lo que es el trabajo de invención, de nueva tecnología, de ciencia, de creación inmenso, milagroso... ...de la clase obrera de los CPT. Vamos pues adelante, Astudillo, ¿qué le podemos mostrar a la gente? Bueno, presidente, fíjense, aquí tenemos un tanque de guerra eh, Dragon... ...que está fabricado en los talleres centrales de Sidor. Aquí nos va a explicar el compañero Mendoza y el compañero Álvarez... ...trabajador de taller central, cómo la Unión Cívica Militar hizo posible este logro. Muy bien, por favor, un micrófono aquí, comandante Mendoza. ¿Qué podemos mostrarle aquí a nuestro pueblo de la mano maravillosa de la clase obrera de Guayana? Adelante, Mendoza. Comandante jefe, eh, recibimos estos vehículos... Hacer. Hacer. ...recibimos estos vehículos... ...y comenzamos los trabajos con la... Mendoza, ¿usted de, de dónde? Cancelera. ¿De dónde es usted? De Caracas, mi comandante ¿En qué parte de Caracas? De, de La Pastora. De La Pastora. ¿Y de qué promoción es usted? De julio de 1996, sí, coronel Julián Mellado. No. Coronel Julián Mellado. ¿De julio? qué año? 1996. 1996, correcto. Soy bueno, aquí lo tenemos todo. pues ¿Qué más me cuenta? Cuénteme algo de aquí. Bueno, comenzamos un trabajo de... ...de repotenciación del sistema Dragón 300... ...recibimos tres vehículos transporte personal... ...tres vehículos portamorteros... ...cuatro vehículos carro de combate... ...para un total de 10 tanques... ...tenemos en, en, este, en, este, en esta área... ...un vehículo portamortero... ...que ya fue totalmente repotenciado... ...está totalmente operativo... ...de la mano con el, con la, con el personal obrero... ...de las empresas básicas... ...todas estas piezas que tenemos aquí... ...son fabricadas... ...con material fabric, eh, producido en SIDOR y con, el, con, con, el, con los técnicos de cada una de las áreas para la, las diferentes... Rompiendo la dependencia tecnológica, la dependencia de piezas y partes, construyendo la independencia tecnológica, la independencia militar, en este caso, la independencia para tener nuestros equipos y nuestras armas a punto, pues a tono, los felicito, compañero. Sigamos aquí mostrando. Gracias, Mendoza. Que Dios me lo bendiga. Presidente, disculpe, esta ametralladora, habían 500 armas de esas abandonadas en el país. Con esta pieza que es, se la puede explicar el compañero, es un anillo rosante muy preciso. Se hicieron más de mil anillos de eso y se han recuperado más de 500 armas ya al servicio de la patria. tecnología de la clase obrera venezolana, porque innovar y producir es vencer. Sigamos venciendo. Así es, por aquí tenemos entonces algo que mostrar con la empresa CBG Cabelum. Mi saludo a los trabajadores, trabajadoras a la CBG Alcaza, CBG Cabelum. Bueno, aquí tenemos, presidente, la exposición de alambres que tenía años que no se hacía en el país. Esto va para el sector eléctrico nacional. Aquí está el compañero que le puede explicar con mayor detalle. Correcto, compañero. Adelante. Aquí tenemos esta sesión de alambres. ...todo hecho en Venezuela. Buenas tardes, presidente. Más en Venezuela. Francisco. Frankie Lixie. Buenas tardes, bienvenido al Estado Bolívar. Muchas Aguaiana. gracias, hermano, compañero. Es un honor para la clase obrera recibirlo aquí... ...en una de las empresas más importantes del Estado, Sidor. Eh, como puede ver, aquí está su clase obrera... ...que siempre está respaldado por esta clase obrera. Eh, formado en cuerpos combatientes y capacitado... Para cualquier guerra o cualquier cual, en el área productivo pues. Situación que no se nos presente, Estamos situación ahí. que solucionamos. Correcto. Aquí tenemos entonces los cables, ¿verdad? Aquí tenemos con este un cable eléctrico. corrugado y un cable plano. Aquí tenemos alambrones de aluminio eh, hechos en CBG y y luego transformados en conductores eléctricos. Luego que eh, tuvimos el atentado eléctrico. Eh, Encontramos una empresa totalmente desvalijada y cerrada. Eh, los trabajadores a pie nos íbamos a la empresa y norma, eh, lo, eh, logramos normalizar el sistema eléctrico nacional en Guri. Y luego arrancar nuestras empresas. Y aquí están nuestros batalla, conductores oye. eléctricos para el pueblo, presidente. Conductores eléctricos de la mano de la clase obrera. Hay que cuidar la patria como la cuidó la clase obrera hace cuatro años con la guerra eléctrica. Que lanzaron... ...el imperialismo norteamericano contra nuestra patria... ...nuestra clase obrera resistió, nuestro pueblo resistió... ...y salimos adelante, y seguimos saliendo adelante... ...produciéndolo todo, seguimos entonces... ...en la exposición de los consejos productivos de trabajadores... ...que tenemos aquí a Estudillo. Presidente, este es un cuerpo central de los carros portabarrote ...de la línea de Pella, donde nace la producción de sidor... ...esto era traído antes de Alemania o de otro país de Europa... ...era hecho en fundición... Esto lo está haciendo un taller que se llama BICOA, que es parte del Estado de PDVSA y parte privada. Esta es una de las alianzas aquí. Una, una, una asociación. Una asociación estratégica. Productiva. Y esto Correcto. se hizo acá para quedarse y ahora hacer esto nacionalmente. ¿Qué me dice Ender Escalante? Buenas tardes, señor presidente. De Buenas tardes. Ender Escalante, ¿de dónde es? San Cristóbal, Estado Táchira. ¿Ese apellido Escalante? Sí, señor. Somos primos, porque parte de mi familia es Escalante también. Por allá por... Por los Andes venezolanos. Así es. Señor presidente. Acércate el micrófono, por favor. Okay. Eh, buena tarde. Buenas tardes. Este tarde. es el cuerpo central eh, portabarrote que se utiliza en la planta de Pellas para el procesamiento de las Pellas. Eh, inicialmente esto venía de Alemania, se fabricaba en Alemania de fundición. Nosotros, eh, Bicoa, que es una empresa mixta, ...de participación de PDVSA y privada... ...junto con los compañeros de SIDOR... ...desarrollamos una alternativa que es de plancha... ...mejorando el diseño de los alemanes... ...y en este momento tenemos ya este prototipo... ...que se sometió a pruebas durante un año... ...se le hicieron todo tipo de ensayos... ...y pasó la prueba, justamente estamos terminando los ensayos... ...y ya tenemos un convenio con SIDOR... ...para fabricar masiva de estos... Eh, equipo ...y es uno de los tantas eh, iniciativas que tenemos en Bicoba... ...que tenemos tanto con PDVSA, PQBEN eh, y el resto de las empresas de la CBG. Bueno, los felicito de verdad porque no solamente se sustituye una importación... ...que es un dinero que se ahorra, sino que se mejora la calidad del producto. Se sustituye la importación y se mejora la calidad del producto. Y además es una acción en alianza entre el sector privado, a quien invito a trabajar conjuntamente. Todos los empresarios de Guayana, todos los empresarios de Venezuela, los invito a que hagamos una alianza así poderosa, productiva, para la prosperidad de Venezuela, para el crecimiento de Venezuela, para la resolución de los asuntos que necesita nuestra economía. Y sobre todo, para construir la independencia científica, tecnológica, siglo 21 la independencia económica, es la que tenemos que construir. Así es, señor Caminar con nuestros propios pies, andar con nuestras propias fuerzas y construir nuestra propia patria, la felicidad social, se construye en base a todos estos hechos, a la acumulación de todos estos hechos. Te agradezco, Escalante. Ender Siempre. Escalante. Así es, señor. De San Cristóbal para el Mundo. Aquí tenemos a Argeni Moreno. Camarada Argeni. De los CPT Bolívar. ¿Qué tenemos por aquí, Argeni? Bueno, un saludo, señor presidente. Este es su casa, Sidor. Este, este es un codo fijo que lo usamos en la serie de palanquilla, señor presidente. Este codo era importado de China. ¿De China? lo De traía. China. ¿Es este... hecho de qué material? ¿Aluminio? Este, no, este es un, un acero especial. Este es un acero especial, especial correcto. Señor presidente. A este codo le hicimos una mejora a la clase obrera trabajadora que está comprometida con los procesos productivos. Esto lo hicimos aquí en Sidor. Esto para proteger que se nos perforaban los paneles. Eso este, cortaba la producción de las coladas de las máquinas, pero gracias a este invento de la clase obrera comprometida es posible que la producción siga adelante y no se detenga, señor presidente. Esta es una empresa nacional, Servemos, que nos hace estos, estos, estos, codos. estos codos fijos. Estos Correcto. codos vienen en dos partes, señor presidente. Esto es un disco y viene acoplado aquí este codo. Esto va en la bóveda del horno. Va es un va codo fijo. En la calor del horno. Del horno. Por aquí por aspiración de una humo. Jugada. Pasa todo el calor, el polvo, la contaminación para tener una cerería limpia y proteger el medio ambiente. Y fue una respuesta de innovación y tecnología venezolana. Venezolana. De la clase obrera, De la clase obrera. Y de la el... alianza con el sector privado. Así Ahí está es, una presidente. clave, Maldonado, compañero, gobernador, querido Ángel Marcano, compañero. Ahí está una de las claves, Alfonsito, Alfonsino y el Mar. Ahí está una de las claves. ¿Ah? La unión de la clase obrera. La experiencia y el conocimiento que tiene la clase obrera de los procesos productivos. El carácter científico y profesional que tiene nuestra clase obrera del más alto nivel del siglo XXI. La tenemos aquí. Así no es la, es la clase obrera del siglo XIX, ¿no? no es una clase obrera analfabeta, sin formación académica, científica, profesional, metodológica. Es una clase obrera del siglo XXI en la vanguardia del conocimiento, es la que tenemos en Venezuela. Y la unión de esa clase obrera con los sectores empresariales, con la gente que toma innovación, que eh, hace pasos empresariales, es muy importante. Fíjense ustedes el resultado. ¿Ah? Te felicito, Argeni. Dame la mano, pues. Señor Salúdeme a todos los compañeros trabajadores. Dile que siempre estamos unidos: en el alma, en el espíritu y en la mente. Así lo haré, señor presidente. Bueno, Cuente con esta clase obrera comprometida. Que Dios me lo bendiga, pues. Amén. Adelante. Aquí continuamos, astudillo. Bueno, vamos ahora. Hipólito. Señor presidente. Pedrito. A la, tenemos por aquí? a la exposición de partes y piezas. Y sustitución de importaciones en ese ámbito y en materias primas. Entonces le vamos a hacer claro, la palabra. Para esto me venía hablando ahorita Ángel Marcano. Compañero, aquí miren. ¿Qué a me los compañeros contar? del aluminio. ¿Quién de ustedes va a hablar? Buenas tardes, señor presidente. Casandra Villegas, mucho gusto. Casandra. <risa> sea, es el nombre de una novela hace Exactamente. años. Por eso es te pusieron me da... el nombre, ¿verdad? Esa <risa> ¿Te acuerdas, Silita? Sí, ¡Casandra! <risa> Bienvenido a la tierra de Guayana, a tierra del calixto, el oro, hierro, acero, diamantes, de aluminio. Yo soy vocera de los consejos productivos de CBG Bocilún. Nosotros ahorita actualmente nos encontramos en un proceso de adaptación de todo nuestro parque industrial que ha venido decayendo y que a su vez ha estado bloqueado por toda la sede imperial que hemos tenido pues, a nivel internacional y que nos ha imposibilitado el tema de la adquisición de partes y piezas importantes y estratégicas para nuestra empresa. Correcto. Entonces bueno, nuestro proceso no no inicia aquí en planta, inicia en los Pijiguaos, allá en Cerro, la Serranía de los Pijiguaos, casi frontera con el estado de Amazonas, donde extraemos la Bauxita, un mineral importante, estratégico, nuestra clase obrera allá de, de los Pijiguaos, extrae la Bauxita desde la serranía. Aquí está la tierra, actualmente allá la tierra de Guayana. Actualmente la es que no sé, bauxitas más grandes del mundo, aquí está. Actualmente. Sigue, sigue, Allá en no la serranía de Los estamos en la construcción de una vía férrea a 7 kilómetros con mano de obra venezolana en conjunto con la clase obrera de ferro -minera. estamos trabajando en sinergia. Antes eso no se veía en este la estado buchita. y ahora actualmente vemos esa sinergia uno a uno, codo a codo, trabajando por nuestra producción. Correcto. Llega a nuestra planta de matanza y tenemos lo que es la producción de primero un hidrato, después una producción El de hidrato, la bolsita. Pues que llega la el descargamos el procesamiento La descargamos en el muelle, allí a través de nuestra grúa Independencia, esa agroindependencia Independencia que estuvo casi más de 20 años paralizada, señor presidente. Y el año pasado la reactivamos gracias a la clase obrera de Guayana, constituida el unida, de la clase obrera. Exactamente, ese hidrato ahorita actualmente sustituye importaciones para la potabilización de agua a nivel nacional, nosotros Correcto. producimos eso y sustituimos esa importación aquí en el país. Correcto. Luego, bueno, en ese proceso de constitución de lo que es para transformarla, lo que llega a la alúmina en este proceso, en nuestro proceso industrial que están los calcinadores, que por cierto tienen nombre de mujer, estamos en el medio de la mujer. Allí en esos calcinadores nosotros estamos transformando una parte y pieza que se llama Checon Bayer, que antes anteriormente era traído este en Alemania. Alumina. Alumina, alumina grado metalúrgico. Alúmina fresquita, mire. Fresquita. Aquí está. Recién salida del horno. Recién sacada del horno. Exactamente. Este, El horno bueno, de la clase obrera. Este, allí nosotros, este, para poder producir esta alúmina calcinada, tenemos un proceso. ...que actualmente nuestros casinadores, producto del asedio imperial... ...no podíamos comprar una parte de una pieza que estaba producida en Alemania. ¿verdad? Costaba alrededor de 15 mil dólares traerla para acá. Y ahorita con la ingenio de la clase obrera, señor presidente... ...estamos fabricando esa parte que es importante aplauso, en nuestro proceso... Un aplauso vale para neural. la clase obrera que y sustituye piezas... ...que enfrenta a las sanciones, que enfrenta al bloqueo, que derrota el imperialismo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí adelante. Aquí pasamos al proceso de Carbonorca. Arbonorca. Bueno, bienvenido, señor presidente, nuestro hermano y camarada presidente. Aquí, continuando con el proceso, porque es una cadena para producir el aluminio. Pasamos por este proceso y después pasamos en este proceso. Esto es coque verde, un coque verde que antes era prácticamente regalado. Nosotros, el coque verde, ahorita tenemos una planta, recuperamos una planta donde... Desde agosto del año pasado hasta ahorita hemos producido más de 12 mil toneladas de coque... el coque verde, de criogénico de José. Ese coque decían antes, los de antes, que el coque no servía. Hemos demostrado en esta oportunidad que sí sirve y desde allí producimos este carbón. Este ánodo... Anodo de carbón, ánodo de carbón. ...es el polo positivo que necesita la celda criolítica... ...para producir aluminio. Más allá, de eso, más allá de eso, presidente... ...este coque lo hemos usado para sustituir... ...la antracita que necesita Sidor... ...para la producción de pella. Tenemos más de dos años que no se, no, no se importa la antracita... ...la antracita era importada desde Bolivia, Perú y Canadá... ...desde ahorita, hace ya dos años... Que nos importa independencia este material. Tecnológica. Esa es la Independencia tecnológica. Independencia económica, independencia productiva. Y con este coque dejamos, ya tenemos ya casi dos años, un año, seis meses, que no importamos coque, bueno, produciendo y seguimos coque netamente venezolano. Correcto, ¿qué más le podemos mostrar aquí? Le paso al compañero de Benalún... Rubén. saludo combativo, clasista y revolucionario, camarada. Voy a arrancar, presidente, con una reflexión del comandante eterno a dos días de recordar su siembra, el comandante Eterno de los Patios de Sidor nos dijo, la clase obrera tiene la obligación, por encima de sus propios intereses, defender los intereses del pueblo. Hoy nosotros, luego del ataque al Sistema Eléctrico Nacional, presidente, el CBG Benalú, quedamos las operaciones, la producción en cero, siguiendo sus instrucciones y bajo la permanente supervisión, de nuestro gobernador Ángel Marcano, nosotros logramos con la alianza con la empresa nacional desarrollar el primer sistema o conjunto de aislantes termoeléctricos nacional. Este aislante termoeléctrico, con el apoyo del sistema de formación, las grandes misiones y a través de la inventiva de los trabajadores, presidente, hemos logrado, a través de desarrollar un método, que es el método, presidente, de una escuela una toda industria una inundado, fábrica una, una, escuela, fábrica, una, una escuela. escuela con el método de desarrollo que nosotros pudimos avanzar presidente hemos logrado sustituir 72 mil piezas aislantes que conforman el circuito Mano, eléctrico vará, de una celda eso se van se dice fácil se presidente. dice fácil presidente son 72 mil piezas que van desde aislantes tipo T que van para la barra conductora que es donde circula el amperaje Estamos hablando de más de 226 kiloamperes. Clase horrera científica. Para o sea, luego, bien. presidente, subir la, la corriente hacia la cuba. Pero necesitamos aislar esa corriente para evitar arco eléctrico o posibles explosiones, presidente. Entonces desarrollamos conjuntamente con la empresa nacional en una alianza estra estratégica los aislantes tipo cuña. Para luego ir a la superestructura de la celda, que es lo que compone el, el circuito, de, ...de producción de aluminio electrolítico... ...y para poder producir una tonelada de aluminio... ...esto tiene que estar en perfecta armonía, Presidente. Perfecta y resulta, armonía. Presidente, ¿cuánto nos hemos ahorrado? Para culminar, con la producción de este conjunto de aislantes termoeléctricos, Presidente... ...nosotros logramos sustituir, porque la, la, entre, entre la, los bloqueos y las sanciones criminales... ...nosotros no pudimos acceder a este, a este, a este importante componente... Estamos hablando de 9 millones de dólares que hubiese costado, presidente, sustituir 72 mil piezas. Hoy, con, con mano de obra venezolana, con la inventiva de, la, de, de los trabajadores, hemos logrado hacer esas 72 mil piezas, presidente, con 2 millones de dólares. Y eso solo lo puede hacer la clase Por obrera Por todas estas razones hoy decimos, los producir consejos a vencer productivos de trabajadores y, y nosotros trabajadores. venceremos, presidente. Y seguiremos venciendo. Has dicho, Rubén, algo muy importante, Rubén, Luis, Casandra... ...es muy importante lo que tú has recordado... ...del pensamiento socialista del comandante Hugo Chávez... ...estamos en los días, hoy arrancaron las jornadas de homenaje... ...del comandante Hugo Chávez... ...la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez... ...para el siglo XXI y más... ...y esa vigencia está en el obrero, en el trabajador, en ti, mujer, en ti, hombre, en ti, joven. Porque Chávez dijo, Chávez, no soy yo, Chávez eres tú, Rubén, Chávez eres tú, Casandra, Chávez, somos todos. Así lo dijo, y tú lo acabas de recordar, con plena vigencia, en una idea, Ángel, compañero Ángel Marcano, gobernador y hermano, ...en una idea maravillosa de, de la hermosura de lo que es el socialismo... ...como utopía de la humanidad. El socialismo como sueño de la humanidad. El socialismo como destino de la humanidad. Porque es el socialismo el que logra humanizar al ser humano. El capitalismo bestializa al ser humano. El socialismo humaniza al hombre, a la mujer... ...al colectivo, a la sociedad, y tú lo has dicho, la clase obrera tiene que hacer y pensar más allá de sí mismo... ...para satisfacer las necesidades de un pueblo como prioridad, satisfacer las necesidades, producir bienes, servicios, riqueza... ...para quién, para el pueblo, para el colectivo, para la sociedad, la clase obrera en primer lugar produce y piensa... ...para la sociedad. Vigencia plena. ¿Qué dice el gobernador Ángel Marcano? ¿No le ha dado un saludo a su pueblo? Ángel. Presidente, primero un saludo a la clase obrera que se encuentra aquí hoy... ...desplegada en esta hermosísima SIDOR. Pues sí, la clase obrera sin duda alguna es liberadora. Pone el trabajo al servicio del ser humano, al servicio de la población... Nosotros aquí en Guayana hemos venido eh, construyendo un proceso junto a usted, que iniciamos con el comandante Chávez y que usted ha venido profundizando. En ese sentido nacieron los CPT y hoy podemos presentarle al país y al mundo con orgullo, con mucha alegría, todos los grandes logros. El milagro de la clase obrera venezolana y de la clase obrera guayanesa sustituir importaciones importantes, hacer la independencia tecnológica, asumir... ...el programa de liberación nacional... ...y junto al pueblo avanzar en la construcción... ...de la patria socialista. Vemos cómo la clase obrera... ¿Qué tenemos aquí, Fabril, Ángel? La clase obrera Fabril... Tú venías hablándome de esto, Ángel. La clase obrera Fabril... Veníamos presidente? hablando, ¿verdad, claro. Ángel? ¿Qué me venías hablando tú de esto? Nosotros, nuestras materias primas... ...las estamos transformando para satisfacer... Las ...necesidades concretas del pueblo. Corre. Un ejemplo es... Pero esto es una experiencia lo que de dónde nació esta experiencia, Lo que Ángel? estamos haciendo... ...en el hospital Uyapar junto a la clase obrera... ¿Cómo nació esta experiencia? Del, de, ...de las necesidades planteadas... producto ...en el del propio bloqueo, hospital, de la, ¿verdad? ...desde el hospital, desde lo concreto. ¿Y quiénes están trabajando conjuntamente? Los médicos y la clase obrera industrial. Bueno, vamos a presentarle, pues. Aquí está el doctor Richard Malaver. ¿Richard Malaver, ¿Qué edad tienes tú, Richard? Traumatólogo, Richard. Traumatólogo. Dime tu edad, verdad, Richard. 41 años, presidente. Bueno, Richard, ¿cómo va esta experiencia? ¿Ah? Primero, darle la bienvenida, presidente, desde Guayana, de todo el sector salud, en lo que me compete, representando al Seguro Social, siempre innovando y consolidando un solo sistema público nacional de salud. Aquí inauguramos el primer hospital productivo del país, donde estamos innovando con ciencia y tecnología. Estamos fabricando... ...implantes, clavos, tornillos para el uso traumatológico y en ortopedia. ¿Y cómo va la cosa? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué le podemos mostrar a la gente? Vea, presidente, aquí tenemos tutores externos para la fractura, para la fijación de fractura. Tenemos los tutores lineales, tutores circulares, uso ortopédico, infantil y adulto, presidente. Además, también tenemos sistema de tracciones para uso pediátrico... Por ejemplo, le puedo comentar aquí, en este modelo anatómico... Mi compadre, mira! Este modelo mira. anatómico... Saludo, mi compadre! Ah. En este modelo anatómico, presidente, podemos ver la exhibición de la fijación de fracturas de los huesos largos, pelúmero, radio, cúbito y en la extremidad inferior del unir la capacidad productiva de Sidor, de Guayana, con las necesidades de salud del pueblo de Venezuela. Verdaderamente un milagro. Los felicito. Vamos a seguir porque tenemos una brecha larga por aquí. Me pusieron presidente, bueno, la demostración práctica tiene... de cuántas cosas que se están haciendo aquí en Cabelum. ¿Qué presidente. me dice Néstor Astudillo, compañero? Gerson. Emerson. Emerson. Sí, muy buenas tardes, presidente, hermano. Eh, bueno, reciba ante todo un saludo cordial, afectivo y altamente productivo de toda la clase de del Estado de Bolívar. De más de 400 trabajadores de nuestra empresa CBG Cabelún, por supuesto en representación de nuestro hermano gobernador Ángel Marcano y de nuestro presidente el ingeniero Néstor Díaz. Este es CBG Cabelún, hermano presidente, y este es parte de nuestro producto, permítame explicarle por acá, este es el primer derivado de nuestro proceso productivo, el alambrón, que hay en dos diámetros, 9.5 milímetros y en 12 milímetros de allí sale... ...el proceso completo para la elaboración de estos conductores eléctricos. Todo esto es mano de obra venezolana. Por supuesto. Conocimiento venezolano. Eso es correcto. Proceso profesor. industrial venezolano. Así es. Venezuela, sí se puede. Seguimos adelante aquí con Sidor. Fíjese, presidente. Aquí tenemos... ...todo lo que son materias primas, partes y piezas que han sido posibles... ...gracias a la inventiva de la clase obrera correcto. y que nos ha permitido Seguimos eso. Seguimos aquí con Brick Ben, Brick, ¿Qué me informa Ben? El proceso productivo, la creación, la innovación. Un micrófono, por favor, para Hermes. Hermes, para allá. Adelante. Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo Ospino. Sí. ¿Ese Ospino viene de Colombia? No. Viene ¿De Venezuela? ¿De, ¿De qué Aroa, parte? Aroa, Yaracuy. Yaracuy, bueno, Ospino de Yaracuy. Sí. ¿Qué me dice Ospino? Bueno, este, aquí... ...estoy representando a la empresa de BrickBank... ...y briquetera del Orinoco, ¿ok? Nosotros fabricamos es briqueta... ...a través de la materia prima suministrada por Sidor... ...y suministrada por Ferrominera en algunos casos... ...para ello utilizamos un proceso de transformación... ...a través de una planta, ¿verdad? Esa planta tiene sistemas y equipos que necesitan repuestos... ...entonces... Eh, ...sabemos que tenemos un bloqueo económico, ¿verdad? que los repuestos no los podemos traer del extranjero, como se hacía anteriormente. Bueno, a través del, del, del programa de, de sustitución de importación de la Corporación Venezolana de Guayana, se han ideado proyectos que permiten sustituir esos repuestos. Por ejemplo, en el caso de briqueteras del Orinoco, tenemos estos conos, ¿verdad?, de, de parrilla que son utilizados en el proceso para generar su briqueta. Esto se desgasta muy rápidamente, antes se traían de afuera y ya los, los, los, los están fabricando, los estamos fabricando. Pero apoyados con la materia prima que suministra SIDOR y el, el, el calandrado, el, el doblado que lo hace la empresa Benalún a través de una máquina que trae ya. Y nosotros realizamos el corte. Esto se hace en la empresa briquetera del Orinoco. En la empresa Brickben desarrollamos un proyecto que son... Una rueda transportadora de correcto, transportadores correcto. metálicos, que son estas que están aquí, ¿verdad? Estas ruedas transportadoras son netamente venezolanas, fabricadas con diseño venezolano, con, con, con la materia prima venezolana, ...¿ok?... ingeniería venezolana. ¿Qué, orgullo, ¿verdad? ¿Ah? qué alegría, qué satisfacción y qué orgullo claro, claro. poder decir diseñadas en Venezuela, tecnología ¿Sí? venezolana, mano de obra venezolana, claro. fuerza venezolana? ...porque Venezuela va a ser una potencia... Claro. ...la Venezuela potencia viene de la mano de la clase obrera... ...y no la... más nadie... ...la Venezuela del socialismo del siglo XXI... ...claro que sí... ...como soñó nuestro comandante Chávez... ...va a ser la Venezuela potencia... ...ahora, lo más interesante de este proyecto... ...es de dónde sacamos la materia prima... ...esta parte de aquí... ...que, es donde, que va sobre lo, lo, los ejes del transportador metálico... Correcto. ...viene de ejes, de vagones... Que nos, que nos suministró ferro minera, pero ejes ya dese, desechados por ellos, que estaban doblados. Reutilizado, pues. Sí, sí, que ellos lo tenían allí, nosotros agarramos, eh, apoyándonos en una empresa hermana que es Indorca, remecanizamos el eje, Correcto. Eh, lo, eh, hicimos los diferentes procesos de fabricación, taladrado, cilindrado, eh, roscado, todo lo Un uso práctico nuevo, un nuevo ah, uso, pues. Sí, claro, claro. Uso. Le hicimos tratamiento térmico para que pudiera durar la Correcto. pieza. Correcto. El eje que ve aquí, este eje es de alcaza, es decir, la materia prima es de alcaza, de unos tornillos desechados también por alcaza. Nosotros traemos el terni, el, el, los tornillos, los, los, los adaptamos al diseño y los remecanizamos, ¿verdad? Y por lo tanto, el costo de la, de la materia prima fue ínfimo para fabricar bueno, esta. Bueno, pino, rueda. te agradezco toda esta información, Venezuela. Presidente, aquí estamos, sí, sí. Tudillo. ¿Qué me dice Tudillo? Miren, esto que está aquí es vital y es importantísimo. Bueno, que vamos lo a explicarlo, correcto. Fíjese, aquí tenemos el Plan Independencia Refractaria. Nosotros en Venezuela, para todos los procesos de fundición de acero y aluminio, necesitamos estos bloques y todas las masas refractarias para el recubrimiento. Correcto. Fíjense, eso se está haciendo hoy aquí en CBG Refractario. Nosotros tenemos tres materias primas que son vitales para esto. Una de estas es el... ...la magnesita o el carbonato de magnesio... ...que los tra lo estamos trayendo... La famosa ...de Nueva Esparta, después de 40 años que no se eh, explotaban esas minas... Correcto. ...se está explotando... ...nosotros, este, digamos, tenemos esto como una necesidad imperiosa... ...para poder seguir produciendo los refractarios que necesita SIDOR... ...y el sector aluminio... Es. ...bueno, hay que estar encadenando la mina de magnesita... ...las industrias, todos los procesos productivos... Es mucho lo que hay que mostrar. Alfred Nazareña Áñez, compañero, hay que hacer un gran esfuerzo comunicacional, desde la clase obrera, desde las empresas, Pedro Maldonado, Hipólito Abreu, Astudillo, desde la clase obrera, desde la empresa, un gran esfuerzo comunicacional para que nuestro pueblo sepa cómo lo estamos logrando, cuál es el método de trabajo, cuál es el verdadero modelo de gestión socialista de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Y cómo nosotros vamos por el camino del socialismo del siglo XXI. El camino que soñó nuestro gigante, al que despedimos hace 10 años, pero que está presente con nosotros, Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro guía, nuestro padre, nuestro camino. Y por ese camino vamos nosotros. Ya volvemos. Vamos directo a escuchar la música y vamos para el set. Que Dios los bendiga a todos. Bien, en este momento está en desarrollo esta reunión, este encuentro de la clase de trabajadora que lidera el presidente de la República Nicolás Maduro Moros desde el Estado de Bolívar, específicamente desde la cirúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro. Se ha reunido con los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a escuchar en este momento parte del ambiente musical al ritmo del calixo. Rica, hey, look over there, hey, Loop-a-loop-a-loop Loop-a-loop-a-loop loop a loop Last was <laughs> <laughs> <laughs> the black mix with the white and the white the great rock citizens all the soul be the black mix with the white and the white with the black. con la negra la negra con los negros los negros con la negra la negra con los negros los negros con la negra la negra con los negros silita con nico y nico con silita Silita, la bonita y el super bigote. Está buena la canción, ¿verdad? ¿Ah? De Calixo. con el grupo The Saint People. Mira, un aplauso, ¿vale? A los músicos, a los cantantes, a las madamas. ¿Ah? El espíritu de Guayana, aquí está, con las madamas. ...the same people, Calixto del Callao... ...los negros con la negra, la negra con los negros... ...está buenísimo el ritmo, ¿vale? ¿Ah? Bueno, mi saludo a toda la Guayana socialista... ...a toda nuestra patria amada, compañeros presentes... ...ya los he saludado... ¿Mm? ...compañero Eduardo Piñate, gobernador obrero de Apure... ...uno de los más entusiastas... ...líderes de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras... ...Eduardo Piñate, militante socialista de los CPT... ...igualmente ha llegado la vicepresidenta de ciencia, tecnología... Educación y Salud, Gabriela Jiménez, Ciencia y Tecnología, está llegando de Europa, de la Exposición Tecnológica de Barcelona. Igualmente quiero saludar a Tito Oviedo, alcalde del municipio de Caroní, al compañero Sergio Hernández, alcalde de Ciudad Bolívar, a Julibeth García, alcaldesa de Upata. ...a David Ramos, alcalde del municipio Padre Pedro Chien... ...a Wilgen Torrellas, alcalde de Guasipati... ...Guasipati, Guasipati... ...mi saludo pues, compañeros, compañeras... ...a toda la Dirección Nacional de la Central Bolivariana Socialista... ...de trabajadores, trabajadoras del campo, la ciudad, la pesca... ...Marte, la Luna y Júpiter... ...por si acaso pues... ...porque aquí dice Central Bolivariana Socialista de Trabajadores... ...Trabajadora del Campo, la Ciudad, la Pesca... ...Marte, la Luna, el Sol y Júpiter... ...y lo que se atraviese por ahí... ...a Will su Presidente, a Igles Sánchez, Marco Tulio Díaz... ...Yerdul Gutiérrez, Nelson Herrera... Bin Laden, mejor conocido como José Gil... Y Pedro Perales, también al diputado del socialismo científico Jesús Martínez, camarada Jesús Martínez, diputado del socialismo científico. ¿Cómo está la universidad Jesús? Fina, fina. Vamos a ver la palabra a Jesús, vale, Jesús, dale un saludo, pues, a la clase obrera, a la universidad, la lucha de la clase obrera, Jesús Martínez. Bueno, saludos a todos los camaradas, hemos estado acá, la universidad, te puedo decir que está como tú has visto los resultados, la clase obrera organizada como universidad, desarrollando el proceso social de trabajo, ha generado técnica, ciencia y tecnología, fíjate, ha generado diagnósticos, planes, presupuestos, y le da seguimiento al cumplimiento de los planes fíjate, a través de la autoformación colectiva integral continua y permanente. Fíjate, ha superado... Autoformación. A, ...autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Tomen nota, pues, lo Bien. que tienen que tomar nota... ...tomen nota lo que hay que hacer... ...autoformación colectiva, colectiva integral, integral, integral, continua, continua y, y permanente. permanente... ...pues de la clase obrera tiene que formarse y autoformarse de manera permanente. ¿Qué más, Jesús? Bueno, fíjense, la, la, los compañeros han venido demostrando que aquí se está construyendo el nuevo modelo de sociedad no solo venezolano, sino también a nivel internacional. De la fábrica de la fábrica no sale nada, ni entra nada. Todo sale de la clase obrera desarrollando el proceso social de trabajo y lo distribuye piense y luego integra las comunidades. Vieron el ejemplo de, de, del hospital. piense ¿cómo se está integrando todo eso? Ya no es un problema de consignas. No es un problema de consigna Es un problema de construcción real que se está viviendo hoy aquí en Guayana, presidente. ¿Ya? La clase obrera está en la vanguardia. Está en la vanguardia. Son los sueños del socialismo... ...convertido en realidad concreta y práctica... Claro. ...creadora y creativa. Exacto, pero aparte de eso... ...los compañeros vienen organizando las milicias... ...dentro de la perspectiva... ¿verdad? ...de la defensa integral de la nación. O sea, recuerda aquella vez desde el metro... ...cuando se planteó hacer de cada empresa... ...un cuartel... Bueno, se viene haciendo un cuartel, pero no es de cada empresa, sino de la clase obrera en su conjunto que se viene interrelacionando. ¿verdad? Y tiene una vanguardia fundamental aquí en Ciudad. O sea, te puedo decir, Nicolás, que esta revolución viene siendo derrotada sistemáticamente por la clase obrera en silencio. En silencio, como tiene que ser. Pero sin estridencia. Y, y te puedo decir que esta clase obrera no va a dejar perder esta revolución. O sea que pueden tirar los cercos que quieran. Pueden venir desde el punto de vista armado. Y nosotros vamos a estar en capacidad de defender esta revolución. Gracias compañeros. ¡Cúmplase! ...derrotar el bloqueo, derrotar las sanciones, derrotar las agresiones, las amenazas... ...fíjense ustedes, el gobierno de Joe Biden, antes de ayer, firmó el decreto por octava vez... ...declarando a Venezuela... ...una amenaza inusual... ...y extraordinaria contra la seguridad... ...nacional de los Estados Unidos de Norteamérica... ...ocho años... ...desde que en el mes de marzo... ...del año 2015... ...firmó Barack Hussein Obama... ...por primera vez... ...ese decreto infame... ...ocho años... ...de sanciones criminales... ...de agresiones... ...y con la clase obrera unida... ...Venezuela va saliendo adelante... ...va saliendo airosa... ...va venciendo las sanciones... ...va venciendo el bloqueo... ...va enfrentando y derrotando al imperialismo... ...a todos sus decretos... ...como dice Jesús... ...con esta clase obrera... Tenemos la fuerza espiritual y moral suficiente para resistir y para avanzar. No solo resistir, que es necesario, sino para avanzar en el crecimiento, en la solución de problemas, en la atención de nuestro pueblo, en la generación de riqueza, en la generación de bienes que satisfagan las necesidades del pueblo, en la generación de servicios públicos, estables, de calidad, seguros, protegidos... ...y en la generación de... billuyo ...riqueza... ...para invertir en qué... ...en la educación... ...en las viviendas... ...en los salarios... ...en la seguridad social... ...en la salud del pueblo... ...en el derecho al trabajo... ...unir la riqueza... ...como lo venía hablando con el ministro... ...Hipólito Abreu... amar un aplauso a Hipólito Abreu... Por el trabajo que vine haciendo. Ahí está sentado al lado de William José Benavides, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Tupa, Tupa. Tupamaro. Se lo venía diciendo a Pedro Maldonado, presidente de la CBG. A Néstor Astudillo, presidente de SIDOR. Ellos saben las órdenes que le di. Ellos las saben. Hay que producir cada vez más. Y esa riqueza, invertirla en acrecentar las capacidades productivas, invertirla en la clase obrera, en sus contratos colectivos y en sus derechos laborales, e invertirla en las necesidades del país, en las necesidades del pueblo a nivel nacional. La plata tiene que rendir para satisfacer necesidades. La platica tiene que rendir. Me le meten la lupa láser a la platica. Para que rinda. Ahí están las prioridades, pues. Las prioridades que debemos nosotros tener presentes permanentemente para seguir avanzando. ...para seguir construyendo... ...como vimos ahora, en la demostración... ...hay que hacer un esfuerzo comunicacional cada vez más grande... ...para... ...que nuestro pueblo conozca... ...a profundidad... ...los logros... ...estamos en los días... ...en que recordamos los diez años de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez. Diez años... ...el imperialismo nos subestimó... ...la oligarquía interna nos subestimó... ...subestimaron al pueblo... ...subestimaron al liderazgo de la revolución... Me subestimaron a mí como ser humano, como líder, como jefe político. Y diez años después les podemos decir que aquí estamos enteros, de pie y victoriosos y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI. Diez años de batalla, diez años de lealtad y diez años de victoria. ...dando todas las batallas, unidos Unido. Quiero saludar al diputado y mayor general del ejército... ...excomandante del ejército, Alexis Rodríguez Cabello... ...querido camarada, compañero. Alexis Rodríguez Cabello. Quiero saludar también a los comandantes... ...de la región de defensa integral, Guayana... ...el mayor general Parra Yarsa, mi saludo... ...y al comandante de la zona de defensa integral Bolívar... ...estado Bolívar, general de división Ochoa Romero... ...que viva la fuerza armada nacional bolivariana... ...que viva la milicia nacional bolivariana... ...que viva la milicia obrera... Milicia obrera, pues, Mal un aplauso a los milicianos, ¿vale? A las milicianas. Mi cariño para ustedes, mi apoyo para ustedes, mi admiración para ustedes. Diez años. Y yo puedo decir, compañero, diez años después. Palabra cierta, ¿viste? Puedo decir diez años después. ...que Chávez, nuestro amado comandante... ...ni por un segundo ha estado ausente... ...de las luchas y las batallas que hemos dado... ...puedo decirlo... ...y está comprobado por la realidad... ...que nuestro comandante Chávez no fue olvidado... ...no fue echado de lado... ...no ha estado ausente de nuestras batallas... ...por el contrario... El comandante Chávez con su imagen, con su sonrisa, con su pensamiento orientador... ...ha estado y está presente hoy más que nunca en cada trabajo, en cada innovación... ...en cada batalla, en cada lucha que hemos dado, en cada victoria obtenida a lo largo de diez años. Uno ve no solo el rostro de él y su pensamiento... Uno lo siente en la moral combativa, en el optimismo revolucionario del hombre y de la mujer de a pie. Ese optimismo, esa fe en la patria, esas ganas de trabajar, esas ganas de luchar. Ese amor por Venezuela es Chávez presente y siempre consecuente. Por eso nosotros tenemos que cultivar y cuidar. ...todo lo que hemos creado durante estos años... ...los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras... ...fue una creación maravillosa y milagrosa de la revolución... ...en el momento preciso en que recrudecían las sanciones... ...y la guerra económica contra Venezuela... ...yo quisiera que el compañero Eduardo Piñate... ...hoy gobernador del pueblo llanero de Apure nos diera sus reflexiones, sus críticas, sus autocríticas, sus orientaciones, sus recuerdos de estos 10 años de batalla y sobre todo él como protagonista de la construcción de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Eduardo, por favor. Muchas gracias, señor presidente, hermano presidente, hermano gobernador, ministros, ministras, vicepresidentes que están con nosotros, trabajadores y trabajadoras de todo el país. ...integrante de los CPT... ...bueno presidente, en primer lugar hay que decir que... ...usted lo ha dicho, los CPT nacieron... ...en el momento en que recrudeció... ...la guerra económica... ...fue el año 2016... ...veníamos del revés electoral... ...de la Asamblea Nacional... ...y ese año, yo siempre lo he dicho, se tomaron un conjunto de decisiones... ...usted tomó un conjunto de decisiones... ...la creación, creo que las respuestas de masas más importantes junto a la agenda económica bolivariana, el espacio creado de la economía de debate, de la economía productiva, fue la creación de los CLAP primero y luego la creación de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras en octubre de 2016, si mal no recuerdo. Cuando usted me dio a mí la tarea de asumir el Ministerio del Poder Popular del Trabajo, recuerdo que me enfatizó tres veces el mismo día, en tres momentos... En el momento en que me saludó, el día de la, el momento de la juramentación, el momento en que me saludó en la reunión privada y luego en la transmisión pública, que la tarea principal en ese momento era organizar los consejos productivos de trabajadores y organizar a la clase obrera para la acción productiva, para la actividad productiva para la recuperación productiva de la patria. Y esa fue una tarea central y sigue siendo una tarea central en este momento a la cual han cooperado, han participado, han apoyado y han empujado los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. No solamente asumiendo la gestión productiva per se, sino también la innovación como lo estamos viendo, la creatividad, la inventiva, poniéndola en primer plano, la universidad bolivariana de los trabajadores y trabajadoras de sus riveros, en fin y la, todo el sistema de ciencia y tecnología del país que ha venido avanzando en esta tarea junto con usted y junto con la clase obrera. Presidente, han sido 10 años de lucha, de resistencia, usted lo ha dicho, nos subestimaron. El momento del, en el que el comandante Chávez pasó a la inmortalidad, yo era diputado a la Asamblea Nacional, estábamos en sesión ese día y dirigía la sesión Darío Vivas, recuerdo. Y recuerdo que los diputados de oposición nos dijeron... ...nos decían que nosotros no durábamos tres meses en el poder sin Chávez... ...porque nos íbamos a comer entre nosotros. Usted lo ha dicho, presidente. Han pasado diez años, hemos resistido... ...y efectivamente hoy no estamos resistiendo desde una posición defensiva. Ya tenemos un rato ya, creo que dos años aproximadamente... ...en que hemos comenzado a dar resistencia pero en pasos de ofensiva... Resistiendo y avanzando, resistiendo y golpeando, resistiendo y fortaleciendo al poder popular, a la clase obrera, la economía venezolana, la producción nacional, sustituyendo importaciones, integrando las cadenas productivas de manera soberana. Creo que ese, eso es lo que venimos haciendo en todas partes del país y en todos los sectores productivos, en la industria, en la agroindustria, en la agricultura, en todas partes, Presidente. Y ese es el camino, esas son mis reflexiones. Por supuesto que ha habido limitaciones, diría Soto Rojas. han habido limitaciones, eh, debilidades y a veces hasta errores. Eso es, creo que es natural y nosotros, nuestro deber es rectificar y superar esas limitaciones y esos errores. Y con la conducción suya, presidente, y el legado profundo, el ejemplo... ...y el pensamiento del comandante Chávez, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Estoy convencido de eso. Así que un aplauso para la clase obrera venezolana. ¡Viva la clase obrera! Que viva. ¡Viva Chávez! Que ¡Viva! Y viva el presidente Maduro. Que ¡Viva! Gracias, presidente. Bueno, y que vive Eduardo Piñate también. Bueno, es así. Yo quisiera que algunos compañeros que son protagonistas... ...del proceso productivo, de los consejos productivos de trabajadores pudiéramos ir perfilando lo que yo venía hablando con el ministro Torrealba, con el compañero gobernador Ángel Marcano porque ellos me hicieron entrega de un material llamado el manual para el modelo de gestión productiva socialista yo lo leí, lo estudié ...lo revisé... ...y me parece que le falta... ...del cielo a la tierra... ...caen en el teoricismo Jesús Martínez... ...el teoricismo... ...que es la enfermedad... ...de las mentes creativas... ...piensan, piensan, piensan mucho... ...pero no parten de la realidad, de la práctica, del conocimiento que genera la realidad... ...la verdad, la verdad verdadera que es la que está en la fábrica. Por eso yo les pido a ustedes que destrocen este manual. Lo destruyan con su crítica. Por favor, hagan circular este manual para que sea objeto... ...de la destrucción creadora de la clase obrera... ...en todos los 2.348 CPT del país. Se los pido de corazón. Porque hay que partir de la práctica... ...para ir a la teoría... ...partir del diagnóstico de la realidad... ...para ir sacando los elementos principales... ...y poder construir, no un manual de gestión poder construir documentos para la construcción, para la gestión, para la administración de las empresas, desde los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, la gestión, la administración correcta y la producción. Documentos que vayan dándole, transmitiendo la experiencia que tienen ustedes en Sidor, en Benalún, en Alcaza, en Bausilum, en Corpoelep, en el Metro, etcétera, Cantevé, son realidades diferentes que, cuando se aplican los principios de la gestión del CPT, deben dar resultados enriquecedores y complementarios. Eso se entiende. Cuando fundamos los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, pensamos en el consejo, en el, en el concepto correcto. Hipólito. No se llaman consejos ideológicos de los trabajadores, no. No se llaman consejos organizativos de los trabajadores, no. No se llaman consejos teóricos de los trabajadores. Se llaman consejos... Productivo, porque el objetivo es producir, crecer, satisfacer bienes, necesidades de la clase obrera y del pueblo. Es producir, crear riqueza. Es el objetivo. Consejo productivo de trabajadores y trabajadoras. Debemos nosotros ayudar, apoyar, tenemos una clase obrera de altísimo nivel académico, político, ideológico, cultural, tenemos la universidad de los trabajadores, tenemos las universidades en general, la universidad militar bolivariana de Venezuela... Tenemos universidades de alto nivel, institutos científicos de alto nivel. Por eso es que yo orienté la creación de un centro científico de innovación y producción que dependa directo de los CPT, pero sea un centro que tenga todos los científicos de las empresas y del país. Yo quisiera que la doctora científica, Gabriela Jiménez me diera algunas orientaciones de los pasos que ustedes han podido dar y del concepto que tienen para avanzar en la creación de un gran centro científico de la clase obrera venezolana para la producción, para el crecimiento y para la innovación. Por favor, doctora. Buenas tardes, presidente. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, al pueblo de Bolívar, pero sobre todo... ...a la clase obrera que resiste, presidente. Usted dio la instrucción de crear una instancia de formación científica... ...que en conjunto con la Universidad Bolivariana de los Trabajadores... ...pudiese orientar, sistematizar y tener en un gran inventario... ...todas las capacidades de invención, de creación y de desarrollos tecnológicos... ...que han promovido los trabajadores. Ya se recibió el primer expediente por parte de Pequibén, nos lo hizo llegar Will Rangel, ya hay. De esos 20 proyectos elevados por Pekibén, tres proyectos ya que van a una etapa siguiente para su acompañamiento. Hay otras experiencias que vimos aquí en esta galería de exhibición, inclusive las mangas de fibra óptica de CanTV que nos están dando soluciones a los servicios públicos de telecomunicaciones. Pero esta instancia de investigación, presidente, parte de un registro de las capacidades que ya existen en los CPT, de la experiencia y el ejercicio de la creación en donde han hecho mantenimiento, preventivo y correctivo, ingeniería reversa, diseño de partes y piezas, componentes e inclusive ingeniería de maquinaria. Esas experiencias que ya existen y que son soluciones locales en los espacios productivos de los trabajadores es lo que se va a sistematizar en esta instancia. ¿Para qué? Porque seguramente son soluciones que también son requeridas en otros espacios productivos, por ejemplo, el sector agroalimentario. El ejemplo de la empaquetadora que vimos allá que tiene que ver también en este momento es empaquetadora para líquidos, puede ser para granos, puede ser para sólidos. Esta experiencia de registro, presidente, parte de una plataforma que se desarrolló por instrucción suya que está disponible para que los CPT se registren con cada una de sus experiencias de innovación... ...de modo tal que la, el componente formativo que ya ocurre en los espacios productivos por autoformación... ...y el acompañamiento de las universidades esté también validado con las experiencias de innovación. Ahí pueden cargar sus videos desde los teléfonos celulares... ...pueden cargar los planos, los dibujos, las discusiones, los debates, las fotos de las piezas, las fotos de las maquinarias qué requieren de asistencia por parte de los centros de investigación y del ministerio y cómo nosotros nos abocamos entonces a fortalecer esas capacidades. Todos los productos que vimos allá de osteosíntesis que tienen que ver con el hospital tienen que ir a un permiso con la Contraloría Sanitaria. Todo este trabajo se puede hacer desde el ministerio. Esta instancia permite sumar las capacidades que se vienen desarrollando ...desde los consejos productivos de los trabajadores para fortalecerlas y convertirlas en realidades nacionales... ...que trasciendan del espacio productivo a toda la atención de las necesidades del pueblo venezolano. La plataforma está lista, presidente, para cuando usted indique... ...y que comencemos entonces a registrar con cada uno de los CPT cada una de las experiencias de invención. Pero ahí no está solo el trabajo hecho. La idea es que el proceso de formación siga acompañando esas experiencias de inventiva para motivar a la nueva creación de otros consejos productivos de trabajadores y, por supuesto, al acompañamiento con los elementos educativos que requieran fortalecer. Yo quiero, ministra, compañera, que demos un paso inmediato, estructural, junto a la Universidad ...de la clase obrera que lleva el nombre de nuestro maestro Jesús Rivero... ...junto a la universidad, quiero que demos un paso... ...vamos a fundar con todas las de la ley... ...el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Creaciones e Innovaciones... ...de la clase obrera venezolana y su sede va a estar aquí en Puerto Ordaz... ...que su sede esté aquí en Guayana, en el epicentro de la revolución obrera del país... ...Centro Nacional de Investigaciones Científicas... ...y creación e innovación... ...de la clase obrera venezolana... ...algo nuevo pues... ...la clase obrera al frente... ...para vencer las sanciones... ...el bloqueo... ...la agresión imperialista... ...para innovar... ...para sustituir... ...importaciones... ...y para crear el futuro de desarrollo... ...próspero hacia adelante... Entendido presidente... Entendido, presidente. Bueno, cúmplase pues... ...yo quiero aquí intercambiar con ustedes... ...mi saludo, me voy a acercar por aquí... Compañeros, compañeras, para estar más cerca por aquí, al lado de ustedes. ah Bueno, mi saludo, vamos a sacar un selfie por aquí. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Eso es, eh. por allá mi saludo, mira que ahí por allá no había nadie. Un selfie por aquí. ¿Cómo te llamas tú? Naira Marcana, Marcano, muchacho olagro. milagro, milagro, muchacho Bueno, mi saludo por aquí. Mi saludo por acá, clase obrera unida, jamás será, clase obrera unida, jamás será vencida. Bueno, mi saludo por aquí, ah, muchacha, muchacho, bueno, una foto, tómame una foto aquí con ellas atrás para publicarlo ahora en mis redes, en mi Facebook. ¿Quién de ustedes tiene Facebook? ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene TikTok? Ah, bueno, estamos transmitiendo por Facebook, TikTok, Instagram, Periscot, YouTube, Twitter y por los medios de comunicación televisivos y radiales. Mi saludo a toda Guayana. Mi saludo, camarada. Dios me lo bendiga. Bueno, mire, yo quiero darle la palabra a Alberto Hurtado, jefe de la Juventud Obrera. Alberto, ¿cómo está la experiencia del modelo de los CPT en Sidor? Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, presidente. Saludo. Desearle todas las bendiciones. Primero, darle gracias a Dios por esta importante oportunidad. Saludar a todos los ministros, a nuestro gobernador obrero Ángel Marcano, al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, a todos nuestros hermanos y hermanas de la clase obrera de Guayana que siempre ha estado al frente de su proceso productivo. Presidente Nicolás, desde nuestra juventud obrera ¿Qué organizado. Tuvo, Alberto, 35 años, presidente. ¿Dónde naciste? Aquí en, en Guayana, en San ¿Te Félix. ¿Te criaste aquí. Aquí mismo. ¿Juegas béisbol? No, fútbol. Fútbol. Claro. ¿Qué parte de, de, del equipo formas parte? De Lateral defensa. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. ¿Y ¿Qué tal juega? Coño, ahí vamos. Más o menos, po, poco, a poco, a poco a poco. Tan poco mal poco. no, ¿verdad? No, tan mal no. ¿Cuándo empezaste a trabajar en Cidor? Bueno, presidente, este fue una experiencia eh, en lo personal, muy bonita, porque yo vengo de esa experiencia de tercerización. Que, bueno, a pocos días de, de, de cumplir esa la siembra, nuestro comandante Chávez, y de verdad, con mucha humildad, fue nuestro comandante Chávez que se la jugó con la clase obrera y dijo que vamos a eliminar la tercerización. Yo soy parte de la tercerización y desde Pero los 2011. Era un fin. chamito, pues, muchachito. Chamo, chamo, chamo. Y gracias a la revolución bolivariana, la cual. ...estoy comprometido a seguir defendiendo la patria como joven... ...y como clase obrera organizada... ...siempre voy a estar dentro de los procesos productivos de... te has ido formando? He estado formando. ¿Cómo es... te has ido formando? Bueno, este... Cuéntame, Nosotros, ha sido tu nosotros desde SIDOR... ...o desde la clase obrera de Guayana... Como, ...como tiene que ser... ...en tres importantes elementos, presidente... ...los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras... Correcto. ...para velar la producción... que entra, qué sale satisfacer las necesidades de nosotros como pueblo, como país. Otro, la milicia obrera. La milicia obrera que ha dado pases agigantados en, en la defensa de nuestra patria y la Universidad Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. Tres componentes fundamentales, tres componentes Alberto. Fundamentales. CPT, Milicia Obrera y la formación de la Universidad de la Clase Obrera. Y yo de verdad, presidente, quiero felicitar a todos nuestros hermanos de la clase obrera porque somos una gran familia en Guayana. Lo que hemos venido demostrando, presidente, desde la sustitución de importaciones, desde esa inventiva, lo decía aquel maestro Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Hoy esta clase obrera está inventando para generar bienes y servicios y mantener todas nuestras líneas productivas, sustituyendo este, la materia prima. Hoy podemos decir que estamos sustituyendo el, la antracita, como lo decían nuestros compañeros, por el coque venezolano. Hoy, en las acerías de, de nuestra gran siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, Sidor, sustituimos una lo que era la dolomita, que nos las traían de Europa, y este bloqueo, bloqueo criminal no nos ha permitido adquirir nuestro, nuestro, nuestra materia prima y hoy la estamos haciendo, la estamos explotando desde aquí, desde el Estado de Bolívar, en el padre, en el municipio padre, padre Chen, en el Parmal, y ese es un logro de nosotros como clase, como clase trabajadora. Hoy, y esto, presidente, gracias a un nuevo modelo de gestión colectiva, un nuevo modelo de dirección de la clase obrera, y nosotros queremos primeramente felicitarlo por la confianza que usted ha tenido en esta clase obrera. Cuente con nosotros, presidente. Y cuente conmigo también. Para seguir. Que la clase obrera cuente con Maduro. El superbigote, el superobrero, Alejandro. Excelente, ¿oíste? Uh -huh. Tu exposición. Gracias. Te felicito. Presidente. Gracias, presidente. Te toma Yo... una fría por mí esta noche <risa> para que celebre. Sí. Gracias, presidente. Un papelón frío, ¿vale? No sean mal pensados, José Gil. José Gil, el terrorista dinámico. No, nosotros de verdad, presidente, gracias. La clase obrera sigue organizada al frente de sus procesos productivos, organizados en, en consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para defender la patria, presidente. Hoy desde aquí, ayer escuchábamos ese ratificando el gobierno norteamericano el bloqueo contra y las sanciones contra Venezuela. Pero quisieron arrodillarnos y no podrán con nosotros. Bastante obreros hay aquí, bastantes cojones hay aquí para defender la patria de Bolívar y de Chávez. No pudieron y ni no podrán. podrán jamás. Gracias, presidente. Chócala ahí, pues. ¡Pum! Vamos a ver la palabra a Igor. Igor Alvarado, del Guri. Igor, ¿qué me puedes decir del modelo de gestión de los CPT, del trabajo de ustedes, del compromiso de la clase obrera de Corpolep? Un aplauso a la clase obrera de Corpolep. Buenas noches, presidente. Aquí en Sidor nos encontramos uno, una comisión de compañeros de Corpolet, Apure y Corpore Bolívar, donde eh, re, mi representación represento a la división de Plantaguri, la central hidroeléctrica Simón Bolívar, donde producimos entre el 50 y por 60% de la energía que mueve el país. Como lo acaban de decir, el, en marzo del 2019 sufrimos un ataque al sistema eléctrico nacional... ...donde no solamente se vio afectado Corpolé, sino el país completo. Y gracias a la clase obrera de Guayana, a los trabajadores de Corpolé... ...comprometidos con el proceso, sacamos adelante el país... ...y pudimos recuperar el sistema eléctrico nacional en tiempo récord. Hemos seguido sufriendo estos ataques... Pero seguimos en lucha, Corpolé, Planta Guri, estamos comprometidos con usted, con nuestro ministro Mayor General Néstor Reverol, el presidente de Corpolé, Ingeniero José Luis Entancur, le queremos decir que seguimos en lucha. El proyecto que trae, eh, que está eh, está en el stand de la Expo CPT es la recuperación del gas SFC. Este gas es muy importante para las unidades generadoras de Guri, ya que tenemos cinco unidades de 760 megavatios Que son las unidades que suministran la energía eléctrica para el país El centro occidente del país Entonces, nosotros recuperamos en ese momento Se nos hizo un poco difícil Duramos aproximadamente entre un mes, dos meses Para poder recuperar la pureza de este gas Que este gas a nivel nacional lo venden Y tiene un alto costo lo que en ese momento, debido al bloqueo, no podíamos traerlo hasta aquí. Se nos, nos dificultó. Por eso, la clase obrera de Corpolé se vio en la necesidad de innovar, de investigar, de estudiar, hasta que pudimos recuperar la pureza del gas SFC de un 50% debido a los ataques que recibieron las barras de en gas SFC. Lo llegamos a llevar a un 100%. Un gas nuevo, un gas nuevo. Las personas en su momento no quisieron confiar en esto, pero demostramos con hechos que sí se pudo, que sí se puede y que seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Un aplauso a la clase obrera de Corvolep. Cuiden el sistema eléctrico de infiltrados, saboteadores, patria y de ataques y de guerra eléctrica. Cuidemos el sistema. Cuidemos las empresas, cuidemos todo, protejamos. Hay que elevar los niveles de seguridad siempre, de vigilancia, de inteligencia, para nosotros poder avanzar. Presidente, y, y solamente esto es uno de los tantos proyectos que estamos realizando en Plantaguri. Uno, Exacto. tenemos varios, y de hecho tenemos nuestra exposición personal de Plantaguri de todos los inventos, y de todos los equipos que hemos venido recuperando desde el 2019 hasta hoy. Bueno, miren la moral de los trabajadores del Guri, de las trabajadoras del Guri, de los trabajadores de Corpolep. Moral a prueba de todos los desafíos. No solamente el deseo de trabajar, las ganas de vencer, sino la capacidad creadora, científica, la capacidad intelectual para generar respuestas, sustituir piezas. ...sustituir partes, resolver procesos productivos... ...para sustituir importaciones y para crear innovaciones... ...que mejoren los procesos productivos, que mejoren los servicios públicos. Ese es el camino del socialismo, el camino de la independencia nacional. Ser independen independientes en la creación, en la ciencia, en la innovación... ...en las piezas, en las partes, en los procesos económicos productivos... Es la gran independencia del siglo XXI, es el reto que tenemos como generación. Dejarle a nuestros nietos y nietas un país totalmente independiente en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo cultural. Un país independiente, pleno. Ese es el reto que tenemos. Cuando venía entrando a Sidor también hice un videito. Me traje a mi camarógrafo, mi camarógrafa preferida. Ustedes la conocen, ¿verdad? Silvia Flores, mi camarógrafa preferida. Ahí está Silia, malo un aplauso a Cilia, mira. Silita, Silita. Silita la bonita. Está estrenando lente, Silita. Se ve más bonita con los lentes que tiene ahora, ¿verdad? Yo mismo se los diseñé. Innovación y tecnología. ¿ah? Ella se ríe, ¿vale? Te da risa, ¿verdad? Todo lo que yo digo. Y entonces Silita, como camarógrafo, ella siempre hace los videitos para TikTok, para Instagram, para Facebook. Hay un videito por ahí. ¿Dónde lo vamos a ver? No hay pantalla para verlo. ¿Para qué lo vamos a presentar si no lo podemos ver, verdad? Bueno, yo lo guindé en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿ah? Se conectan y lo ven por ahí y lo reproducen. ¿Ah? Bueno, compañero. Me alegra mucho estar hoy aquí. Por aquí por la rama esta. Saludo hasta el último compañero por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá. Vamos a hacer una ola, ¿verdad? De aquí para atrás. Afina las cámaras, Alfred Nazaret. De aquí para atrás. Sin pararse, sentados, todos sentados. A la cuenta de tres vamos a hacer la ola. A la una, a las dos, a las tres. ¡Ahí va la ola! Se viene la ola para acá, se viene la ola de regreso. Ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene, ahí viene. Vamos a terminar entonces esta jornada tan bonita. Les doy las gracias por haber venido. Les doy las gracias por haberme invitado. Y les digo, vamos a seguir en combate, en batalla y en victoria. Camarada, clase obrera unida jamás será vencida. Vamos a escuchar del grupo de Calypso el tema Bandido. ¡Hasta la victoria siempre! Ahora vamos a bailar y con el cilipón de aquella. Queremos que nos acompañen en el codo porque todo el mundo conoce esta canción. Con las madamas, el medio piso y la fantasía. Según dice la leyenda, le dio su nombre al Callao. Un solitario minero que se encontraba en Bombao. Según dice la leyenda, le dio su nombre al Callao. Y así culmina la actividad presidencial desde el Estado Bolívar, la clase obrera de Guayana, recibiendo al jefe de Estado en el marco de la Expo Poder Productiva Clase Obrera... Nuestra clase obrera mostrando los avances y los trabajos que ha hecho en materia de manufactura, de producción y procesamiento de nuestra materia prima al jefe de Estado. Vale la pena destacar los eh, diversos eh, propuestas que ha hecho el jefe de Estado Nicolás Maduro, entre ellos la necesidad de mantener ese trabajo de nuestra clase obrera trabajadora para precisamente ofrecer ese producto final al pueblo venezolano.